Saludos, soy Rael Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es de cómo resetear el mando de PSP4 De la Play 4 Lo único que vamos a necesitar es una pinza como esta Una pinza como esta Y nos vamos a venir aquí a este botoncito que está aquí oculto Mírenlo aquí Y vamos a presionarlo allí por unos 10 segundos una vez que lo hagan, ya el control el mando va a quedar eh, reseteado y ya le podrán lo podrán conectar de nuevo a su dispositivo algo que les quería decir es que les quiero decir es que cuando estén haciendo este proceso mantengan la consola apagada y si lo están haciendo en un ordenador un pc eh, desconecten el bluetooth ya que cuando desconectan el bluetooth él se va a, a, a apagar automáticamente listo entonces ahora si sí procedan con eh, procedan con el, procedan a resetear el, el dispositivo haciéndole un poquito de fuerza aquí no mucho con una pinza como esta listo es, es así de sencillo y hasta la próxima y chao chao